Muy buenas a todos. Hola a todos chicos y chicas. Aquí vuestro youtuber favorito, Bandolero 7.0. Continuamos aquí en Strangers Paradise, Final Fantasy Origin. Continuamos aquí donde lo dejamos. Con Neon, Ash y Jack. Ok. Bueno, pues vamos a subir con la guardecita la A ver qué encontramos por ahí. Hemos puesto la música un poco No sé si es demasiado alta, pero bueno Así si le da un poquito más de acción Espero que no me salte el copyright, ya os digo Porque si no Ok Está graciosilla, la verdad que siempre las final Por siempre han tenido buena música Este como es de Antes del 1 Vale. Bueno, aquí tenemos ya los enemigos. Estos fueron los que nos mataron, creo. Así que mucho ojo, eh. No sé si ponerme aquí el... Vamos, a ver. Entramos por aquí. Había una manera de, de esto con la... Hola, está, las titas esas, tío. Eh, eh Se atacan por detrás No, no lo veo Ahí, lo reviento Hay un poquito de vida Ahí estamos oh, eh. Un lobo más Sí, por ahí Un guaraní de esto Toma, un mí Ah, un mí es eh, un pez Vale Subiendo esto. A ver, si las de estas aprendemos a A lanzarla las calacitas. Así, así era. la lanza. Vale, le fuéramos dado. Ya sabéis. Pero bueno. Está más el combate también. Aunque es una buena ayuda. Que nos dijo la otra vez. Puede estar muy bien. Bueno. Molaría también poder manejar a los otros, pero bueno Que digo algo Aquí está el castillo, ¿este fue el que nos mató? Creo que sí, ¿eh? A ver, le voy a meter aquí? Toma esa Ahora sí lo hemos matado, pero bien Una parte de nivel 13, pero bueno Vamos eh, a matar el castillo Menudo Está hecho el castillo Quinta sagaz Bueno, ya sabéis Nos vamos al menú táctico Y equipamos Ahí Yo creo que la otra ya estaban equipados En principio sí, ¿vale? Esto creo que es el otro Ojo, ahora con lo de Ronnie Molaría encontrar una, una katana, tío Cachis en la mar A ver, no tenemos katana ah. Está claro, tío La game está, Claro, hombre Vamos a ver, vamos a cambiarle por la otra Vale, el espadón tenemos el de nivel 14 Vamos a ver Esta la gembo. A Ronin nos ponemos ahora A ver si subimos al Ronin también Vale, vale Que no la encontraba en el otro capítulo Venga Supongo que puede estar bien 85 el Ronin, eh Ha subido ahí, ojo con eso A ver si ¿Sí me puedo poner algunos de Ronin, que no creo que tengamos. <risa> no tenemos faldones de El Ronin, no tenemos. ¿Y las botas, puede ser. Sí, las botas, sí, tío. Estas mismas, las estriadas. Masa que hace. 88, ¿eh? Pues esta Subimos y Cuatro más, ¿eh? Armadura de A, sí Ahí 1.22. 92 Hemos subido el running Poca broma este Pues le pongo mmm, Esta misma, ¿no? Bueno, él va Él va aquí, pero No le voy a poner eso Poner esto que me da Más defensa y tal Ok eso mismo Ya está equipado Este sigue yendo a luchador Este no le puedo cambiar El arma ni nada, ¿vale? Este le va bien Bueno, pues vamos a probar nuestra catanita A ver qué tal y Puede estar muy bien Venga, a ver si le damos caña aquí al Final Fantasy este Pasamos a esta misión Vamos No sé ni para dónde tengo que ni nada, pero bueno Por aquí hemos subido Venga ¿Hay Varios caminos, ¿o qué pasa? Aquí no hay nada, ¿no? Vale, creo que llegamos otra vez al barco, ¿eh? A la parte esta de las columnas donde no podemos pasar Vale, ancladero cerúleo. Ojo, ya están aquí, ¿eh? Los pececillos Ahí, el gurami Son un poco chungos los gurami he tenido de eso Tan sencillo A ver la catanita Toma Bueno, todavía, vale Tenemos que subirle Ahí, guante heráldico Ahí Hay que romper ahora después Y que nos dé cosita Ahí, rompemos esto a ver, yo sabía que eso se rompía Vale ¿Quién está luchando por ahí? Ojo ahí, eh Los amigos se han ido para allá Vale Vamos aquí con el círculo Ya tenemos para pasar para el barco Antes no podíamos Vale Y vamos a tratar de encontrar aquí los que nos han dejado. Aquí. Vale. Vale, este no. Ah, amigos, este es nuestro cubo de toda la vida. Claro, el que yo quería abrir esta entrada. Vale. Yo creo que de momento no, no me hace falta lo del cubo, ¿vale? Venga, vale. seguimos. Esos son pociones y tal. esto una. Con otra, <risa> bueno, vamos a ver si veo que tal. Pues me cambia el lancero, pero bueno, vamos subiendo esto. Vamos a ver aquí en el barco que nos encontramos. Ok, a ver si tenemos historia o tenemos batalla o qué pasa ahí. Ahí es que la musiquita ambienta mucho este juego. No está barco. Capitán bike. Like oh, ostras, el pirata! Your B -K? B -K? Ay, to bike. Bai. Piratilla, ¿eh? Looks you have the run of the town now. Ay, that's the world we live in where people pirates chaos parece que vamos a tener batalla no sé vamos a ver <risa> qué bueno otra <risa> Bueno. Así si derrotamos al piratilla. No sé si con la katana será más efectivo. ¡Oh, ¿qué viene! ¡Oh, que me ha pillado, eh! Me está quitando vida, eh. Ojo, hablar ojo. piratilla, ¿eh? Toma, subito de este. ¡Qué viene! <ríe> ojo, el piratilla. Toma. ¡Ay que viene! ¡Ay que viene! Está también cargada. Su arma <risa> toma un poquito de vida Ahí ¡Ojo! Ya lo tengo, lo tengo Ya es nuestro Toma Toma Y toma eso <risa> ¿Qué os parece? Vamos por esto Bueno Genial Hemos derrotado. Uh, <ríe> <that's enough>. Quietos. Y <ríe> ahí, no ships left to plunder, Astos ¿Quién es Astos? Astos no. Nunca heard of de him. El Rey de los Elfos elf, elf. Elves. es la diferencia? Depende de quién Algunos dicen que bebió la sangre de cincuenta de sus Algunos dicen que Mil alfa. Madre mía ¿Qué de la verdad, No sí. oh, me ha caído bien el piratilla, eh. También os lo digo. Bueno, vamos a ver el barco donde nos lleva. Ojo, todo esto no ha andado, eh. Han luchado. Millón mortales de nivel 14. Y el haber estriado. Que nos viene muy bien aquí. A, a nuestro amigo Jack. El fragmento de ánima. Que todavía no lo hemos utilizado. ¿eh? Ya, pues el inicio de la travesía. Superado. Muy bien. A ver. La misión principal. El elfo negro. Ya está disponible. Nivel 19. Ojo, eh. Uff. Tiene peligro ahí. Tú. Ostras, y de hacha capa leal, braz, brazaletes leales, de nivel 20. Vale. A ver, ahí me salen más cositas, ¿eh? 1, 8. 1, 1. Templo del caos. Que ya lo hicimos. Vale, está la guarida pirata. Vale. Un nivel 13 por ahí Tampoco... Bueno Vamos a ver Podríamos hablar con la peña o qué A ver, tenemos el arma de trabajo Vamos a ver si podemos subir lo del running o qué Ahí está Tenemos aquí 5 puntitos Este para reducir el PM Puede estar bien Una pasiva y me daría esta ya del tirón Templo de katana que lanza el rival por los aires Vale Venga Vale Asignamos Tenemos el jimpu. Venga Vamos a poner este El Shirazaku este Hasta más PM por lo que veo Vale Subito también podríamos ponerlo, ¿eh? Ahí Y luego aquí durante postura zen y tal Ahí No sé Hay un montón, ¿eh? De cambiar aquí historia Ya no lo puede poner más Ahí Yo creo que ya está Vale Luego tenemos aquí equipo Nos cambiamos ahí Al 90 Ojo, eh la Máscara de plegaria Lo que no me cuadra Me quedo Con la cinta sagaz, tío Que me quita un poquito de defensa y tal Pero Sí Vale y subimos el running al 100%. Yo creo que lo suyo. Pantalones triados. No tenemos más de Ronin. Vamos a ver running ahora a tope, ¿eh? A ver. Este tenía por aquí algo. Vamos a ver. La cinta saga le vamos a poner. Sí. El nivel 13. Y este le venía mejor. No había dado una to' guapa para este Es que me baja un montón, ¿eh? Muy buenas me Baja mucho el abrigo arcano no, esto me baja mucho Los faldones arcano Este sí, tío, ¿por qué no me pone esto? Perneras sagaces Estas son las suyas Mocasines arcanes Arcanos Yo creo que sí Son para magos, creo, pero bueno No, no, son unos... Bueno, lo que pasa es que no tiene el simbolito de luchado Ya mover esta ha cambiado, ¿no? Al principio va bien Al principio va bien Vale Este aumenta el daño de ruptura Infligido con destreza Habrá que darlo también Y este, aumenta temporalmente la cantidad de daño infligido y sufrido Me imagino que el sufrido Será menos Venga, bien, me hablito este He bloqueado Asignamos Y nos queda uno Por asignar ¿Cuál es, tío? El arqueo, este no, el filo advenedizo. A ver, pero lo quiero cambiar aquí Ahí Venga Creo que puede estar muy bien 90 Macho, me ha al final Venga Ahí, al 100 Ahora este, le pongo la otra Esta misma Y Esta es que no tiene casquito todavía, ¿vale? Tiene ahí la capa esta del manto umbrío Y de momento pues le va muy bien ¿Vale? Hay algunos conjuntos que no tienen Esta lo que no tienen son destrezas Todavía Este sí tiene aquí destrezas genérica No bueno, tenemos la inmediata, pero bueno Poquito a poco yo supongo que Iremos ahí subiendo, ¿vale? así si me puedo dar alguna. Esta velocidad de recuperación de ruptura. Ataque de derivado trasero. Bueno, no sé. Ataque de derivado lateral. Y aumenta la vocación de lanzar. Termino que este también habrá que dárselo, pero... Ahora no, vamos a ver Vale Y ahora que daría el de Grimidor Vale, todas estas ya las tenemos Pues... Creo que me daré este, eh Lo de reducir consumo de... Del molino Está que derivado de nivel 2 Ojo, eh Sí puede estar muy bien también Pero bueno, este para el molino Yo creo que puede estar muy bien ya sé, hay fragmentos de, de ánima, ¿eh? A ver, probamos a ver algún ánima de esta A ver Vamos a darle una Para adquirir puntos de experiencia, ojo Vale, hombre, y subimos aquí Pues sí, puede estar bien Hacernos ahí, ¿no? Que no estoy muy seguro Me gusta también mucho El de Ronin Puede molar Pero el otro también está muy guapo El del espadón Vale, no ha dado un punto Tampoco es mucho Vale Ya nos pide De do dos en dos De tres en tres Y de 4 en cuatro O sea que Tendríamos que darnos más puntos Que no sé por qué Ah, habilitar Vale, pues este sí podríamos Entonces está la vocación de Ronin Ok Yo creo que se puede estar muy bien unos cinco fragmentos más podemos subir una profesión si queremos pero bueno táctico la formación guardamos ahí está ¿Qué tengo aquí algo que me falta oh tenemos ya el del hacha también el hachero <ríe> qué tenemos el hachero ya madre mía de profesiones tío Está guapo esto Ocho profesiones tenemos ya Bueno Hemos guardado Y misión principal es el elfo negro Estamos a nivel 15, a ver Tenemos que subir ahí bastantes niveles Si no, veremos a ver Hay una llave por ahí que tiene la gente de trabajo Bueno Vamos a ver Capitán Bay admite su derrota ante el grupo de Jack, puesto que ahora le caen en gracia. Accede a buen gusto comunicarle el paradero de Astos, el rey de los alfos oscuros, quien supuestamente sabría dónde están los cristales. La conducta del pirata levanta sospechas en Jack, aunque acepta de inmediato su ayuda en cuanto menciona el nombre de Caos. El grupo zarpa hacia la fortaleza oeste, la morada de Astos, a bordo del barco pirata. Pues venga. Vamos a ver qué nos depara ahora la aventura. La fortaleza oeste la ¿no? confina del segundo plano Allí existió en su momento un astro cuyo regente Artero como a pocos va los límites de la tiranía Este lugar ha tomado como promedio las tierras de aquel déspota O eso dicen De ser así Tiene todas las papaletas para distorsionar el mundo Siempre y cuando me ciña la voluntad de esa gente Claro Vale No estás de un iluso Bueno, vamos a ver Vale, nos acompaña de momento el piratilla. El bike. Right. Mm. Está bien los cañones. Que vienen, cuidado. Este se va, vale, ¿no? Este se va, ¿no? está advirtiendo, ¿eh? Ojito con ¿eh? él Todo el mundo es loro. <ríe> pues nada. Está el loro y vamos a ver si subimos de nivel. Matamos pocos. poco monstruos y así nos subimos poco. Hay que ir activando los, los cubos también para ir. Para que se respamen. O lo que sea e ir subiendo de nivel Entre más nivel tengamos Pues mucho mejor Vale, el Ronin lo tenemos al 8 Está bajito todavía, ¿eh? Está bajito Tenemos también al, al lancero Pero bueno A ver, la musiquita ambienta Quieras que no que no, hemos, no nos hemos puesto así el otro, ¿eh? Al otro chavalito al... Que iba con nosotros del grupo Vale, tenemos cubo Nada más ¿Se rompe o algo? Pues sí, tío A ver si se rompe Bueno Vamos a ver Cubo Nada, ¿no? Supongo Podemos cambiar algo Desde luego Nada, no vamos a tocar más nada Nada. No sé si para arriba, si para abajo. Vamos a echarle un vistazo a la escalera. Porque también veo que se puede ir por aquí. Bueno. Ojo, abajo hay movida, ¿eh? Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a buscar los cofrecillos. Visto uno por aquí. ¡Eh! ¿Qué me hacen aquí la. Vale, una arañita. a esto. No, Casina arcano de nivel 16. Lo mismo. Digo, les, les puedo tirar las la lámparas. Pero no, parece que no. No hay nada. Hay uno revoloteando por ahí. Se da ahí abajo. All right. No sé si le daré, tío. A la pieza ¡Toma! boledao <ríe> Señores, ha caído, ha caído. Poca broma, ¿eh? Y a otro le meto. creo Que me he cargado la La estatua. Me va y no le doy No le doy, no le doy Pero bueno A ver, aquí Pues sí, aquí abre también Lo mismo me interesa bajar abajo y luchar, ¿eh? No voy a rehuir de la pelea Vale sé que va muy bien, ¿eh? Lanzando ahí la lanza Valga la redundancia Ojo Han vuelto a aparecer los chimes. Vale, que las estatuas también También caen ¿Qué son a todo esto? No tengo ni idea Un momentín can't do this for much longer it's your call jack can't do this for much longer. What do you think, Jack? Do we keep going? Disculpad la interrupción, ya estoy por aquí, vale. Llamadita de teléfono, tenía que cogerla. Pero bueno, ya estamos por aquí. Vamos a ver. Abrimos la puertecita. Y vamos a ver lo que tenemos por aquí. Algún cofre por ahí, por lo que veo. Esqueleto. La arpía ya la hemos liquidado. Vamos a ¡Eh! hay un rollo, ¿no? Bien, bien. Duendecillo. Toma, duendecillo. Toma eso. Duendecillo. Me he mandado al duende. Por El otro, vale, ya se lo han cargado ellos. Estupendo, botas 17. Eh. Ahí bien, ya tenemos la llave al limbo. No sé lo que es, pero bueno, estaría bien que. Ojo a las sillas, eh, son gigantes. Vale, nos da cositas de estas. Este no. A ver, ha estado bien bajar aquí abajo para coger la llave Otra escalera Bueno Parece que es la zona de arriba Donde hemos abierto nosotros antes Ok Vale ya tenemos la llave al limbo. Let's go. Place is Pasillo de los rebeldes. Puta sala, otra tesoro Ojo, eh, con el rey de este de los. <ríe> bueno, vamos a ir destruyéndolo todo. Vamos a ir subiendo el Running, ¿vale? Que lo tenemos muy bajo. Tú estás a la mitad que el otro, eh. Teníamos que haber dado animadas Con el Running, pero bueno. No pasa nada. Come on. A ver este. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale Ahora hay un crítico bueno Bueno, tampoco tenemos que ir rompiéndolo todo, ¿vale? <ríe> Esto sí Mmm... El espinoso nivel 17 de. del anión. Vamos a ver. Esto, si no interesa. Ya, ya. Es que no le quiero dar al automático. Ah, Vamos, vale. el turbio. Tiene aquí uno de nivel 16 ya. A tope. Venga. El espinoso. Ojo, ¿y eso qué es? Ese símbolo, tío. Ojo. ¡Mago negro! Vale, vale ¡Ostras! Claro, es que los Final Fantasy esto Al principio pues Iba de profesiones de esta Espadachín Toda la historia esta de mago negro Vale, vale De lancero, en fin todo, Todas las la armas y todo Las profesiones Está muy bien, ¿eh? Le han dado aquí un lavado de cara Aquí al Final Fantasy Que la verdad que es muy atrayente este... de los Paradise Bueno Muy bien Todavía no tiene de esto Mate umbrío Vamos a ver Protección umbría esto pasa que me bajaría el tema este? De grimista De espadachín, que diga Pero este me... Me sube bastante la defensa, ¿vale? Yo se lo cambio A un umbrío se le va a bajar lo de espadachín, pero bueno, la vocación esta. Bueno, este quizá no, porque es de nivel 12 también y... Vale. Claro, ¿eh? este no da premio de escudo. Al 50. Me dejo este. Y a ver, la bota hombría. Pues De momento. Estas son iguales. Vale, y lo otro es que no, no vamos a nosotros a esa profesión. A ver, son iguales. Pasa que una son amarilla y la otra azul, eh. <ríe> y el gladiador, nosotros nos vamos a gladiador. Espada, Mira, Y apuesta está bien ya. Vamos a este. Ese lo hemos equipado ya, ¿no? Sí. Casino de arcano, dice. Los letales. No sé yo, ¿eh? Nos da uno. Si le pongo a esto... Estos son del 18 y todo, ¿eh? ¿Qué broma? A ver. A nuestro prota... Que... No le quiero quitar lo de Ronin. Es que lo tenemos al 115 del Ronin, ¿eh? Pues nada, se los pongo ya, las botas leales. Del tirón. O esa. Los mocasines arcanos. Ah, vamos bien, vamos bien. Nivel 13. Esto nos subiría un poquito la defensa, pero me a lo de Ronnie. Hacer. No sé, tío. También son de running. No, no, esos no. Son de nivel 12. La cinta acá, Nada, nada. Yo creo que vamos bien, ¿eh? Yo creo que vamos muy bien. Esta la hemos cambiado también. Bueno, a este le... Hemos dicho que le íbamos a cambiar esto, ¿no? Sí, a este le viene mejor. Vamos a arcano. Yo creo... Sí, va de arcano, ¿eh? <ríe> esto, esto es a lo suyo, lo arcano. Pasa que no baja defensa. Me sube lo de luchador, pero me baja defensa. Bueno, nos quedamos así. Yo creo que puede ir bien. Ya vale de, de equiparnos que no vea, paramos mucho y hay otro fantasmilla de eso. Ojo, ¡Oh! no ha podido ningún de quedado! Ahí, ahí Dale caña Capaleal Y otro, ya, ya estoy despisteillo A ver, con tanta Con tanto cambio de dirección Pero bueno, me imagino que tendremos que ir Donde está el fantasma Aquí hay uno Una sombra Chillo un montón de cosas el otro, ¿eh? <risa> Buah, un montón de equipación Esto nos puede venir muy bien, ¿eh? Venga Ahora equiparemos Que si no, estamos todo el rato equipando A ver ¿Qué tenemos por aquí? Otra puerta A ver Ojo ahí Ojo los bengales. Oh, Dios Cuidado Creo que puedo Cambiar a este Ojo Bueno Ahí Ojo el vengal Me decía la otra vez de Esto Ojo vale, Me tengo que poner de aquí. Eh Que la hemos roto Sala es secreta, lo que ella decía, Daniel. Bueno, bueno, bueno, qué buen, qué buen loot. <ríe> es que no veas, te obligan a, a, cambiar todo esto. <ríe> me va a quitar lo de Ronnie, pero bueno. Ahí me ha quitado un montón de cosas. <ríe> a ver, tenemos la bienbu todavía. Vaya pinta Que nos no ha cambiado todo Pero bueno <ríe> Han pillado ahí cositas Pues nada Nos quedamos aquí Como estamos Este es el del gladiador Y aquí con el running Nivel de trabajo 10 Bueno Seguimos ahí. Cambiar arquet arquetipo Vale a ver, bueno, de vocación Vale Tenemos el don de Ronin 2, ¿eh? Vitalidad y fuerza, ¿eh? Está muy bien El brujo El mago negro, que todavía no lo hemos subido Y el de Lancero Lancero es que lo tenemos al 30 Vale, yo creo que estos dos los tenemos Venga All right Anima día, venga, hemos subido ahí un poquito el Ronin de la puerta esta así que perfecto venga vamos a ver estamos un sprint ojo vamos a ver esta antes de subir la escalera eh no hace nada eh. nope. Lo mismo tengo que abrir arriba Y luego volver Vale, por Aquí parece que no hay nada Tampoco Me da un poquito de, de vida 500, ¿eh? Ven. Sí, tengo aquí el cubito Pasa de investigar, dice Ella me ha puesto en duda Vamos a ver. Vamos el Ronnie, dos puntitos más. Yo creo que este puede estar bien, aumentar el nivel de ruptura, ¿vale? Venga. Ok, no sé por qué me cambia solo el Ronnie. Ok, podemos usar la anima. ¿Le doy caña ahí al Ronnie o qué? Venga, son cinco niveles más. Lo ponemos al 15. Puede estar muy bien. Venga. Ok. Tenemos cinco puntos de trabajo más. Vamos Este, reduce la cantidad de pm necesaria para efectuar destrezas activas. Claro que sí, hombre. Venga, nos quedan tres. A ver cuándo damos. Hasta que derivado trasero. El más el R1 Ataque derivado al R2 Provoca daños críticos Crueldad repentina Una vez se ha cargado el ataque al máximo Aumenta la vocación de Ronnie Eso está muy bien también Otro nos pide dos. Este efecto de combinada Durante la postura C Potencia la destreza No sé yo Habrá que darlo pero Me voy a dar este. comentar nuestra vocación. Vale. Y esta también. Vale. Esta también la tendremos que dar. Cuando tengamos más puntitos. Ok. ¿Por qué sigue esto aquí? Encendido. Ahora, ahora me salen todas. Vale, vale. Ahora sí salen todas. Es que esta no sé si equipármela, ¿eh? Porque la puerta esa tenía ahí como... Vamos a ver. Puedo quitar el lancero. Y ponerme... ¿Eh? Tenemos hasta H de lucha y todo, ¡ojo! <risa> Tenemos H de lucha y todo. Vale, le doy el bastón. Aquí tenemos la Gamebook. Este es lo que decía, el espadón este. Me voy a equipar en vez de lancero. ¿Vale? Cambiamos de trabajo. Ahí, esgrimidor. Venga. Tenemos equipado aquí este. ¿Vale? podríamos ir incluso con un mago y todo. Pero bueno, vamos a ir con el... En el running que lo hemos subido Guardo Vale Y vamos a ver. a ver Si con la espada esta podemos hacer algo, ¿no? No lo creo, porque está ahí como... Esta no era, ¿no? No Otra se abrió ya Entonces no... Esta de aquí se nos abrió no hay nada más, ¿eh? ¡Eh! ¡Otro bengal. ¡Que te reviento! Vale Una poción ahí buena Amigo de salvaje No sé La puerta esa, ¿cómo abrirla? No tengo ni idea Pensaba que se abriría, pero no No sé cómo está abrirla. Estos dos están en el 15 ya, ¿eh? Bueno, venga, vamos a seguir con estos dos de, de espadachín. A ver dónde vamos. Se incrustada, uy, mal asunto. Ojo, por ahí peñita, ¿eh? Enemigo. Muralla ensangrentada Hay una ballesta allí, ¡ojo! Que nos revienta ¡Míralo! uy Coge cosita y vámonos ¿Cómo que viene? A ponerse cubierto que... que va a reventar Allí había peña, ¿eh? Podemos ir, ahora cuando dispare A ver Venga, vamos Por aquí me pareció ver a alguien Ahí, la viuda negra de esta. Allí hay un cofre. Cuadrón nivel 18. Bien, bien. Ojo, eh, allí. No ve, pues aquí me vendría bien el lancero. Dale ese. Bueno, me ha reventado. Este cofre Aquí me vendría bien el lancero, tío ¿Este qué pasa? No se puede Vamos a por ella, por la ventolera esta Una arpía Toma arpía Vale Uy Uy. No, si tenemos que ir para abajo, chavales <ríe> El lancero fuera venido bien Pero bueno, vamos a ir esquivando como podamos Y ya está ¿Vale? Subimos arriba, supongo A ver si hay algo Vamos a ver Aquí un cofrecillo, bueno, ¿eh? Vale, la Game Boy nivel 19. Ojo, me la equipo. <risas> Disculpa. Venga. era de salvaje y todo. Me he equipado ahí. Vámonos. A ver, me pongo. Da igual. Aquí va muy bien el otro, ¿eh? El Grimidor Si nos ponemos. Incluso el hacha, tío, para pa subirla, ¿no? Que la probemos El hacha de luna esta 13 ah, vamos a probarla Ven, hachero No hemos hecho Carga tus ataques para aceptar un golpe mortal al enemigo Hachas son armas lentas Pero contundentes, mantén pulsado R1 O R2 para cargar todos tus ataques Los hacheros pueden utilizar Turbulencia con R2, un poderoso ataque Que debilita al enemigo Mantelo pulsado para potenciarlo aún más Puede estar muy bien también Así que ya lo tenemos Vale, el dachero Ahí el 30% Tenemos que subirlo más, pero bueno Supongo que los otros Estarán equipados, ¿no? cierto Pues vamos Y nada, por aquí Como subo para allá, me voy... Con la postura C, ¿eh? ¿Cómo vamos para allá, tío? No tengo ni idea, ¿eh? Como no bueno, le pegue al de la ballesta Ojo, Toma <ríe> Es sí que me ha pegado a mí A ver ¿Cómo vamos para allá, tío? ¿Por aquí no? ¿Por qué no me deja? A ver, es que destruye aquí, ¿no? El de la ballesta A ver no, pues yo creo que destruye esto No lo destruye, tío ¿Es Que luego te ahí arriba no No hay sitio Bueno, a ver si averiguamos el caminito este De momento no lo averiguo Toma Un crítico por la espalda que me han dado A ver No, de momento, sí, ahora sí Vale, hemos roto, hemos conseguido que rompa. Ay, ay, ay. Míralo, me está hinchando. De nivel 1 que tenemos el lachero, pero bueno. Ok. Nos revienta el de, la, el de la ballesta, eh. Ojo, baja para abajo. Ahí. Nos damos otro poquito de vida. A ver si puede abrir camino ¡Ay, ay, ay! ¡No! no sé que sí no me lo... Que no puedo romper aquí ¿Qué este otro sitio no tenemos, ¿eh? Vale, vale Esto se rompe también, pero... Hacemos nada Tengo que encontrar el modo de llegar allí Y que rompa aquí, ¿no? Es que otra cosa no, no veo, ¿eh? Me va a pegar A ver, si no pues no, no rompe, tío Aquí, tiene que romper aquí a ver, a ver, a ver. Estamos todos lados. Pegado otra vez, ¿eh? No tengo fuerza para darle ahí. Cayéndome yéndome desde arriba? A ver. Si podemos. Ahí está. Vale. Ya he descubierto. Yo lo ponente era el edificio, y macho. Observar, ok. A ver, esa torre, a ver, lo tenemos. Bueno, vamos, el vengar este. Te reviento? Bien, subir de ahí de un lugar de trabajo Eso es lo que nos interesa Vamos, ¿qué encontramos por aquí? ¡Va con el de la ballestita! Vale, supongo que habrá que ir por allí Pero bueno, vamos a ver La torre esta, a ver, de qué va canto tanto Podemos reponer fuerza Ok Aquí okay, el achero Vocación, porque comente la vocación Sí Venga Esta es la buena Luego tenemos otro trabajo por ahí, creo. Pero bueno. Bueno, este ya de momento no. De momento no lo tenemos. El de mago negro ese o no sé qué. De momento nada. Menú táctico. E incluso este me lo dejo, ¿no? Cambio aquí. Pañuelo leal no ha dado de brujo. La mulera de salvaje nos da ahí como un escudo. A ver, este puede ser algún. Algún tanque o algo. Hachero y el Ronnie. Ya Me quedo así. Otra cosa. Ya lo habíamos cambiado del Ronnie. Lo habíamos subido. Me interesaría cambiar el.. El o subirlo, pero bueno. Okay. Guardamos y por aquí, ¿eh? ¿o okay. qué? Aquí hay algo. Aquí tenemos lo que sea. Ojo con la luz, ¿eh? Los efectos de luz aquí. Aquí, por lo menos, no nos disparan de la ballesta. <risa> cansino. Ok Supongo que entraremos No sabemos si tenemos que ir por este camino O por el otro Está echada la llave, vale Ya sabemos que tenemos que encontrar la llave <ríe> A una mala. Si me hiciera falta la lanza o algo A ver oh. Vaya criticazo que nos pega Bien ¡Fuah! Para uno, ¿eh? Los ha haber estudiado Los traigo todos ¡Me los traigo todos! con el de este Se va a salir del el el cubo, pero bueno Como pega, ¿eh? nosotros también Voy a curar ahí un poquito. Y continuamos. No hay forma. Ahora va, a ver, hombre. Si hay forma o no hay forma. Hemos subido la chela un poquito. Agua ritual. Todo nivel 20. Por lo menos no me ha dado el otro A ver, otro camino, otra historia Seguimos Y otro cofre, yo voy directo por el cofre ¡oh la que le lío la arañita Dale, dale al castillo Oye, al castillo, cuidado, eh Este No la lía, eh Cuidado no. Ahí Ahí, buena, buena, buena Buena Buena Ahí Jopeta El coleguita este la ¿eh? <risa> Ahora tenemos cerquita, eh Está cerquita el amigo No sé por dónde tengo que tirar ahora Pero bueno, me imagino que por aquí me tiene la vida ya. Bien tocadita. Venga, otro cambio de estilo. Esta no cambia mucho. Así que con el manto umbrío este. Nosotros sí hemos cambiado ahora, ¿eh? El haber estriado. Otra nueva profesión o algo. Tiene toda la pinta, ¿eh? Bueno, vamos a ver. A ver, subimos nosotros por aquí? A ver, ¿cómo...? <coughs> Toma crítico que me he tragado. No sé por dónde pasaré. ¿eh? Buah, tío, sí que me lo he agotado! No ha dado llave ni nada, ¿no? A ver, ¿por dónde tenemos que pasar nosotros? Tengo que caerme por algún lado o algo. Como antes. Que tiene toda la pinta, no sé. A ver si podemos. Esto creo que es para defendernos. Este. Alguna ballesta del loco ese. Tira esa por aquí. A ver si encontramos. Como otra especie de, de torre con. Con llave. Bueno, vamos a ver. Hola, muy buenas, dog Bienvenido. Saludos. Algo tenemos por aquí. ¿Será el puentecillo este? Sí, sí. La escalerita. Vamos por abajo. Fortín de los avezados Vamos, chavales. Están por aquí los locura a esto estos. Ojo. No nos caigamos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Qué leñazo me ha pegado! Oh, están dando pero bien, ¿eh? De la ballesta me tiene harto ya Venga, de salvaje ¿Esto qué Lanza pesada, ¿eh? ¡Ojo! Uf, ¿Y ahora qué, tío? ¿Para dónde tiro? Hay otra escalerilla ahí, ¡No! Déjame. Uy, el crítico me lo ha tragado. El crítico me lo ha tragado. Espadón. Aquí deberíamos ir de espadón y, y, de, y de lancero, creo, pero bueno. No nos importa. Venga, a tu casa. Me daría otra. Otra poción de esta de vida. Venga. Y vamos subiendo aquí el lachero este. A ver. A no, ver, los críticos me los trago, ¿eh? Y se nos rompe. Los críticos. Bueno, vamos a ver Estoy deseando llegar de la ballesta y reventarlo Bueno, menos manos se ha callado Vamos a investigar, dice Ojo, que me ha dado un fragmento de ánima Ven Otra vez el árbol este El achero, cuatro puntitos Derribo, esto puede estar muy bien. Hace el daño y aumenta el daño de ruptura. ¿Por qué me lo bajo aquí, aquí rompe tierra, vale. Machazo demoledor golpeando hacia abajo, arroja al rival por los aires, recibe el impacto Manteniendo pulsado el alrededor, refuerza la capacidad ofensiva Pues puede estar muy bien, bien Supongo Otro refuerzo y eso no, no lo estamos utilizando mucho, lo del L2, pero bueno A ver, tenemos un casco nuevo ¿O qué pasa? Añuelo leal A ver, la afinidad de achero supera el 50% Claro, hombre No se me quita <ríe> Ostras, el abrigo de salvaje este Que va con el casco, creo, yo que sé A ver, la capa leal De nivel 18 Ahí Queda achero también Brazalete leal Vale La murlera de salvaje Y la mu... Y la bota esa... Estriada Yo creo que está bien Vamos a ver Lo malo es que tenemos un nivel de trabajo muy... Muy lento O sea, muy bajo Pero bueno de Ronnie aquí muy poquito. No, aquí un 94 veo, eh. Ojo. Ojo, a lo de Ronnie. Ah, mira, pues le cambia, eh. Ojo. Podemos ponerle dos... La cinta de sagaz. De Ronnie. <risa> Que suba ahí, yo que sé. Y aquí en vez del abrigo de salvaje, pues le pondremos esta, me imagino. La capa leal esta Si pues la otra la tiene equipada ahí el otro. Mejor haber estriado. Ah, está de ladrón, de ladrón. Vale, vale. Un montón, ¿eh? <risa> Hay un montón. Moldera de salvaje Bueno, yo creo que está bien <ríe> Esto ya sabéis, esto es al gusto ya de cada uno, ¿vale? por ahí Aquí Y ahí Ahora sí me la ha quitado A ver si me la ha quitado la otra capilla, pero bueno Que me da igual A Vayan como quieran <ríe> Venga Quedan dos puntos ¿Este lo hemos asignado o qué pasa? Yo creo que sí, ¿no? Sí, rompe tierra Está asignado Habilitamos este Para que nos quite menos Daño Y ya no podemos más Este, este Ahí Perfecto Venga, guardamos y a ver el elfo negro este si no nos mata o a ver qué pasa tenemos algo que estará cerrado supongo no una torre para arriba ah sí claro si no sea mientras no sea personal claro que puede hombre Muchas gracias lo cuidado a ver la cosa chunga me cambio Ronnie miro por aquí por si hubiera algo que por cierto lo hay Hay aquí un... una escalerilla No sé dónde Nos lleva esto, tío Escuchando un Ojo por ahí, ¿eh? Y un cofre, tío Me ganas de ir para allá A ver Esto no sabe dónde ir Es un dilema, pero bueno A ver si encontramos los bichitos esto. Aquí tenemos uno Arpía el Espinoso de nivel 19 Nos ha dado A ver cómo llegamos a este A ver, a ver A ver Ahí Y dado hasta el esqueleto y todo A ver cómo llego ahí me caigo, tío. Mira por aquí. Ven. A ver si subimos de nivel el hachero. Aquí. Esqueleto. Reviento. ¿Y el otro esqueleto? ¡Ojo! Oh, oh. Toma ahí ¿Qué os parece? Todo lo que me ha dado y todo Venga, vamos a ver No sé de dónde tengo que ir ni nada Pero bueno, vamos investigando por aquí y vamos explorando A ver, ¿había visto yo un cofre por ahí antes? ¿O qué tío? Lo he soñado yo Ahí, este, este, este es el que yo decía <ríe> Venga Ojo, que está ahí todavía el de la... Me ha disparado, tío Hay uno ahí abajo Creo Bueno, pues esto ya lo hemos cogido Supongo que ya a animar Nada más Cuidado Y vamos a ver Si soy capaz de subir a la escalera Y vamos Vamos aquí, a esto Y aquí un poquito Para destruir todo esto No ha cambiado a Ronnie De vuelta al tajo, dice Bueno, ya está, ya Aquí ya... Hemos roto alguna barrera o algo, yo creo Venga, pues venga A ver dónde tenemos que ir ahora Supongo para abajo, ¿no? Corremos un poco A ver si la otra torre está abierta O este camino que no lo hemos utilizado Leo, ¡Eh, ojo! El hipogrifo este. Amigos, ¿estamos preparados? Right. hay un grifo, míralo. Madre mía. Núcleo no crítico le he pegado. Mira. Someone... <risa> Bueno Venga, vamos a ver el de la lanza que no nos fastidie El de la ballesta que diga Cambiamos aquí otra vez el hacha Ahí Todo lo que nos dé Ok Queda por ahí algún Una cajilla o algo, pero bueno La ballesta parece que ya no dispara, eh Tenemos el del órgano Que no para de tocar el órgano Aquí, okay. Ojo aquí la luz, ¿eh? El deslumbramiento total Vamos a ver ya, tenemos la llave del relicario Que no sé cuándo la hemos cogido Pero bueno Relicarium del pesar Ojo con esto, ¿eh? Pañuelo leal, rompe espada Vamos a ver Nota leales Cestus espartano ¡Ojo! Aquí otro cofre leal, brazalete leal Bueno, bueno Nota de un iluso 7 Las funciones del cristal oscuro Todos los recuerdos que puedan suponer ¡Ojo que no lo leo! Bueno, se me va, ¿eh? Déjenme recuperar sus recuerdos Y cualave migratoria sin destino Necesitan de alguien que les haga de guía todos los recuerdos que puedan suponer un estorbo son eliminados tras el viaje entre los distintos planos. Solo se conserva la misión que conduce a este mundo. Pues los recuerdos residuales pueden llevar a sus inquisidores a tomar una dirección equivocada. Sus cristales tienen la función de conservar temporalmente la memoria perdida entre saltos espacios temporales y devolverla a su propietario. Aparte, estos cristales poseen la capacidad de viajar entre planos sin alterarse. No hay nada que me impida sacarles partido. Deben recuperar sus recuerdos, y cual ave migratoria, necesiten dar en que la haga de guía. Esto, esto es lo mismo que estamos leyendo, venga. Puedes obtener algunos documentos tocando esta esfera durante las misiones. Vale, las notas de un iluso. Se han escrito dirigido a alguien de autoría desconocida. Informe Lufeniano, relata la detalle de cierto proyecto y consulta los archivos. Ok. Vale, la verdad es que no lo habíamos consultado, los archivos. Vale, vamos a mirarlo. Ojo, oh, pues nos falta la 1, ¿eh? <ríe> nos falta la 1, tronco. ¿Y ¿Qué más que no tenemos? La 1. Vale, esta es la última que hemos pillado. Pero me falta la 1. Lo mismo tengo que ir a la... Bueno, esto parece que es una misión de aquí, de acabar esto y, y ya está, la sala está. Menos no tenemos que ir a la torre de la otra. Vamos a ver. Otra vez, que esto cambia aquí todo el rato. Venga, hacha, de lucha nivel 22, ¿eh? Poca broma ya. Ahí a tope. Y aquí el nivel 20 también va muy bien. Así que... Este con el cestu espartano Guay, guay Venga, yo creo que vamos bien, ¿eh? Así que seguimos esto lo tenemos que subir el chero, pero bueno, un poquito a poco Lo vamos subiendo Está ya en el 7 A ver si encuentro ahora otra torre, supongo Venga este no ha venido bien la escalerita. Ok. Estaría aquí el de, el de la ballesta, supongo. Sería automático, una, una torreta automática. ¿Través a... ¿Pameado esto o qué? ¡Eh! Toma esa Eh, duendecillo, ¿dónde va? No <ríe> Bien, nivel 8 Eso me gusta Todo Esto ya lo pillamos Los cofresquillos esto Así que vamos para la torre Una Otra que debe de andar por ahí Vamos a liquidar los Guramis esto Venga Guramis Foto pues más crítico. Con la espalda siempre mejor, ¿eh? Ropa de montarás, faldones arcanos. Bueno, todo eso nos interesa. Vale, volvemos para atrás. Y vamos cogiendo un poquito de. Experiencia, ¿vale? Experiencia, inventario, pantalones triados de nivel 20 Parece que son buenos <ríe> Venga. Era por aquí Ni me voy a dar otra vez el cubo este ni nada Intentaremos abrir la puerta ya del tirón ¿Cómo que está echada la llave? Algo nos falta entonces ¿Qué me estás contando? Me creía que ya la teníamos Lo mismo la hemos fastidiado Yo no sé ahora A dónde hay que ir Maldición A ver aquí una escalera Porque el cofre ese ya la podemos. ¡Ostras! ¡Oh, Un Tomberi ¡Ojo! ¡Ojo, ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dale, Ash! ¡Dale, dale! ¡Que me pilla! Ahí, ahí. Evento, Tom Ojo, ha visto. Menudo espectáculo de luces. Queletillo. Dale tu niño. Dale, niño. ¿Lo ¿No quiere? Ahí va, la niño. <ríe> Pero dale, remátalo. Ok. La poción o damos poción pues? ahí el PM se nos está aumentando, vale, por esta zona no la habíamos descubierto nosotros, eh en Esta zona no está la estriado Es que ya os digo, deberíamos de tener ahí la, la llave esa, no sé <risa> Este se ve que me lo pasé antes, ¿eh? esta zona Por lo que sea Pero Yo pensaba que no iba Que teníamos la llave, vamos Pensaba yo Y ya más para atrás no creo que sea Demasiado sospechoso a ver la arpía esa pero bueno que esto ya lo hicimos aquí eh tal cual no ellos que vayan pero yo no voy es que no había nada aquí no no me cuadra Bueno, a ver por qué no tenemos la llave. Algo no hemos pasado por ahí. Nada. Hay llave, pues. Muy mal. Uy, la niño, está chunga. A morir. Vámonos, se cure. Bueno, a ver si descubrimos algo Porque yo no sé ¿Dónde puede estar la llave perdida? Alguna zona que no, no... Que no hemos descubierto O algo que otra cosa Voy hacer esto Bueno, pillamos Experiencia A ver si hay esa torre aquí Esta escalera que no la cogimos antes o algo Dale No Esto parece que es para subir Ahí, no sé Eso seguramente la hayamos hecho ya Yo creo que sí Empieza a cansar el del órgano, ¿eh? <ríe> Vamos a ver Esta es la zona esta de, de ahí De donde venimos Esta es la zona donde venimos de Menos da vuelta y queda Pues chicos Me ha dejado algo por ahí la llave o Vamos a ver qué pasa esta puerta tampoco se abre, tío No sé Esto lo hemos hecho ya, ¿no? ¿o qué? Ahí también Quizá haya que ir para allá y hemos vuelto para nada Rompimos aquí Pero aquí no había más nada A ver... Aquí no hay más nada, aquí no puedo yo hacer más nada. A ver, no, no lo veo. Pues vamos a ver, no lo tengo muy claro. Sí esqueleto Esta zona no la hemos visto antes, ¿eh? Vale Yo creo, ¿eh? Efectivamente Ahí está Nos falta esta zonita Vale, escudo pesado y tal Hay una puerta, tío me tiro, ¿qué pasa? Oh. La torre de los pescadores. Venga, adentrémonos en la torre. Ok. Venga, equipamos otro poquito otra vez. Ok. Mentir A ver, estamos por aquí Esta cosa, pero bueno Ahí está Y la verdad es que se agradece un aire fresco Estos de Square Enix, se lo han currado Al darnos la oportunidad de probarlo Siempre interesa probar Ojo ese que me ha dado el esqueletillo ¿eh? Me ha dado una galleta ahí Toma, te reviento. Mira, a ti también. Momento delfinado, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo, que más de hoy! Paralizado. Vamos a ver. ¿Este qué pasa? Está, ¿no? Ok. Bien, la llave de la torre. Tenemos Parece que no hay más nada O por lo menos estas puertas parece que no se abren Vale tenemos por aquí? Hay mucha niebla por aquí y tal, ¿eh? Ojo, puede ser esa la llave Estoy Mirando por si hay más cositas o algo no sé ni qué es esto, vamos, aquí, cosa aquí de la torre esta mística Me imagino que esta será la... Vale, por donde no podíamos entrar, está ahí el cubo, ¿vale? Podríamos recuperar vida Ahí recuperamos vida Ahora vamos. Y ya que estamos, pues miramos el árbol de trabajo De nuestro querido archero y del Ronnie Tenemos cuatro puntitos el daño sufrido durante turbulencia Esta puede estar también bien Dos y dos Y esta sí sí esta no interesa mental la vocación de archero. Si no las tenemos que dar Sí o sí esta pasiva, pues... Esta misma, venga. Y luego ya pasamos aquí. A esta. Ahora el running. Ahora lo tenemos aquí un poquito más avanzado. Y a ver cuál nos damos. Creo que esta. Esta también va muy bien, tío. Ataque derivado de postura C Y este ataque... Derivado trasero. Tenemos dos fragmentos de ánima también que podríamos subir. Aunque el achero también lo podríamos subir. Ahora lo miramos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Venga, una pasiva, por ejemplo. Ahí. Y ahora... Usar ánima, tenemos dos. Nos damos 8.000 puntos de experiencia. Al chero. Venga. Chero nivel 12. Esta puede ser la suya, ¿eh? Vale. Y nos quedaría un puntito, pero ya para, para la siguiente. Muy bien, yo creo, vamos Está fenómeno la cosa Queda algo por ahí todavía Ya, ya se ha borrado Está muy bien lo de los trabajillos Guardamos Ok Y vamos a ver los pecadores renacidos estos Una especie de ascensor o algo Tiene toda la pinta, vamos Ahí el usador Venga Un ascensor A la torre Amigo, habláis poco, ¿eh? ¿Qué os pasa? Venga Ojo un bengalillo Que se encargue ¡Ela! ¡Ojo! Con ¡El electro, cuidado Cuidado con el electro, amigo Cuidado con el electro, plasma <ríe> Bueno, uno que ha caído Los escaletos sí caen bastante bien bajo la hacha. Y venga, si sí me ha costado un poquito más de trabajo, eh. Lo reconozco. Venga, me tomo la poción. Recogemos esto. Otra vez. Lo tenemos aquí. ¿Qué pasa? Ojo, eh. No sé qué pasa. Tenemos varias puertas. Está en rojo, ¿eh? Ojo que viene alguien. No. Probablemente hemos llamado al ascensor. Sí, es otro, ¿eh? Hay que subir para arriba. Vale, vale. Bueno. Pues subiremos para arriba. Vamos a ver. Vale Ahora están hablando Vale Está muy bien logrado Desde luego los escenario Nos dan otro cubo y todo aquí Otra el árbol. <risas> Madre mía. El de hachero no ha dado dos puntitos. Pues nada. Eh, arma compatible. Combinada. Pasiva. Esta, bueno, tenemos. Esta puede ser buena, ¿eh? Recupera temporalmente vitalidad según el daño infligido. ¡Hombre! Eso está hecho ya. Me la doy ya. Ojo con esa. Venga, guardamos. Y ahora... allá final o qué? Vamos a ver, no sé lo que nos podamos encontrar por aquí. Así que vamos a ver. ¿Did lie to us? Madre mía, qué bestia. ¿Qué viene? ¿Qué viene el caballero negro? No he podido Toma ese crítico Amigo <ríe> Eh, ataque sin caballo Vale, ojo Chupetesa, esa Otro criticazo <ríe> Ojo oh, me ha creado unos caballeros por aquí Ojo que darle, se le da, ¿eh? Ojo, que viene oh, ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que me estoy! ¡Uf! ¡Uf! De la que me he librado chavales Pero bueno Este ve da, da crítico, ¿eh? Me da crítico, amigo Ay, que no le he dado pero bueno, está ya liquidado. Caballero negro. Vale. Toma ahí. Pinchacao. Bien, bien, bien, bien. ¡Wow! He's good. Better than good. Only Jack can fight like that. Glad to see he's back. <laughs> Took long enough. What? <laughs> hmm? uh, huh? Bravo, Jack. And a round of applause for Jed Ash. And Neon, of course. You know who we are? I'm a Dark Elf, you see. And we Dark elves Just tell us no... about the Crystals. That's all I want to know. <laughs> good, good. Those who are to forge the future mustn't be concerned with trivialities. Then cut to the chase. Hmm. My castle is here. Make your way through this forest until you reach a tower. At its zenith you will find the Wind Crystal. The journey will be perilous, but I suspect that doesn't come as a surprise. <laughs> Any questions? Just one. Is it true you made a deal with Chaos? No, but you will. Chaos, darkness given form, given purpose. By its hand were the crystals extinguished, and only by its hand can they be restored. Of course, a deal with a monster commands a high price. Your very lives may be required as tenders. <risa> Is that funny? I news Safe travels, Jack. Ojo con el astro este, ¿eh? en el foscuro oh, Bueno, pues nada. Pillamos ahí una ermita, un, equi un equipo. El elfo negro superado. Ojo que hemos superado ahí dos misiones ahí hoy, ¿eh? Muy bien. Aquí la capa leal de hachero. Y brazalete leal, sí, sí. gente de trabajo, este no sé lo que será. Y otro fragmento de ánima, pues muy bien. El encuentro con actos ha despertado recuerdos en tus camaradas. Has Ahora puede ser un monje. Jet, un ladrón. Y Neon, una maga roja. Ojo con eso. Es que no veas cómo cambia el asunto del juego, ¿eh? Está muy bien. Trabajo de los aliados. Desbloqueo del trabajo de los aliados. Desbloquea trabajo de aliados completando misiones. Puedes seleccionar los que estén disponibles de la pantalla del menú táctico. Como siempre. ¿eh? Decía yo. Vale. Es necesario comprar la versión completa para seguir jugando. Ok. Qué pasada. Pues hemos terminado la, la demo, por lo que veo. No he terminado la demo La verdad es que me ha gustado, eh Yo no sé qué pensáis vosotros No sé si se podrán repetir algunas misiones en nivel de dificultad Cambiándoselo Porque me quedó ahí un Me quedó ahí un, un archivo Ah, mira, tenemos ahora teatro, ¿eh? Teatro puede ser... Vale Ojo, ¿eh? Todas las imágenes Vale Fotograma, lo tenemos ahí como fotograma Pero son vídeos, seguro, de la, del modo historia Mira este, qué guapo, ¿eh? Este sí me gustó mucho Extraño, para de ahí, esta, esta imagen Esta la recuerdo el niño, Capitán Bai, está guay, el piratilla. Y la fortaleza, poca broma ahí. ¿eh? El caballero negro me ha costado un poquito, ¿eh? La fortaleza este. Y aquí tenemos el rey de los elfos oscuros, el acto. Así que muy bien. ¡No! Ya le <ríe> he dado que no era. Vale. Comitimos Y esto ya lo vimos. Sin querer pues nada, pues muy bien. Vamos a mirar el árbol de trabajo. A ver, aquí tenemos un puntito. Aquí no hacemos nada con un punto. Nada, el de luchador. Así que no hemos subido apenas nada, eh. Pff, nada, nada. Pero bueno, supongo que ahora con los trabajillos de los otros, pues supongo que subirá un poquillo más. Vale, pero aquí no tenemos más puntos ni nada. Vale. La formación. Vamos, en el menú táctico. Aquí podemos cambiar. Vale. Aunque este le vendría bien al otro, al chiquitín. Oye, tengo otro de destreza genérica por ahí, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Este no me acuerdo de lo que hacía No, no lo hemos utilizado apenas nada juego Arma de sangre, ¿eh? <risa> vale, es que depende de... Del arma, de la profesión Que eso El de refuerzo, es de espadachín Que fue el primero El padón grande, primero que utilizamos Filas de, de benedizo Es de Ronnie, El arma de sangre es de achero Y el arqueo es de, de lancero Hay que subirlos por lo que veo, creo PM tiene solo un PM. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner el, el dachero. De Ronnie lo hemos subido aquí al 18. En ¿eh? poca broma. El dachero al 14. Pero bueno, está muy bien. Y aquí estos. Mira, mira ahí la festa especial de toda... Lo que tiene Y este El otro que Está muy bien también Pero No sé lo de los, los Trabajos, cómo cambiar los trabajos Bueno, he dicho que, que le podíamos cambiar los trabajos No lo No lo he comprueba. Pero bueno Supongo también que que se podrán repetir Las la misiones estas Cambiando la dificultad Vale Pero bueno La fantasía que aguarda al final Esta es la segunda que hicimos La del templo del caos y esta ha sido la última, fortaleza oeste este Ya pues me supongo que habrá más localizaciones El mapa tampoco es muy grande Pero bueno, por aquí continúa, ojo eh Que continúa por aquí Vale, me imagino que esto será el final O algo Está muy bien, a mí la verdad Que me ha gustado Lo hemos jugado en dificultad fácil, pero bueno Simplemente por avanzar y por ver el El jueguito Así que muy bien, el que, el que se lo quiera Comprar ya sabe, y el que lo quiera jugar pues se lo puede descargar Hasta el 19 de abril Y el día 15 sale ya El jueguito Muy chulo, ¿eh? Estaría bien Pillarlo Bueno, pues nos vamos a despedir por aquí, chavales lo Hemos guardado ya Muy divertido, ¿eh? Acostumbrado a otro final fantasy La verdad es que le da un aire fresco Extraño Paradise bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, chicos y chicas Espero que os haya gustado Si así ya sabéis, dad vuestro botón de like Que es gratis Comentar Compartir y activar las notificaciones A la campanita Se agradece mucho a todos Venga chavales, un saludo, cuidarse mucho